Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo El giorno de hoy, un nuevo allenamento Hoy allenamos por la gamba, el glúteo Y le allenamos un poquito la bracha El portato pues te atres y el tirreis vamos, vamos a alenar hoy eh, un allenamento completo Completo, completo Se sentirá en, en algunos momentos un poquito que manca el equilibrio Pero tú debes ser fuerte, mantenerte Y farlo fino a la fine Ok, vamos a iniciar con una hidratación yo me hidrato un poquito vamos a ver qué, qué cosa cuesta un poco un líquido como estrano ah, bueno bueno bueno sabe un poco más arancha arancha lo cual hoy la jornada no es así mucho noche el sol pero no son excusas para no alenarse aunque en casa lo bueno de cuesta 13 es que tú lo puedes meter en el balcón en la porta lo puedes hacer en la palestra en cualquier si puesto puedes hacer Alenarte con Cuesta tres y aunque lo, lo atacas junto a un árbol, lo puedes, te puedes alenar. A eso vamos a, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad en nuestra espalda, en nuestra espalda, un poco el bachino, vamos el bachino, el bachino. Cambio, cambio, cambio. Si tú, ancora no te has inscrito a este canal, Escríbete a eso. Escríbete, escríbete, escríbete. me da ahí, me, me ayudas a, a andar avante, a andar avante, a mejorar. Puedes eh. echar de en que tú. Tu comentario, Pablo. Eh, ¿Cuál ejercicio no me va bien? Quiero a mejorar? uno más difícil? Lo hacemos. Ok, vamos a tolir un poquito la yaca porque Aunque no falta tanto caldo, pero... Con el movimiento que vamos a hacer, vamos a... a rescaldarnos un, un poquito, un poquito. Un poquito. Ok, perfecto, perfecto. Perfecto, un poquito de... De corsa en el posto, corsa, corsa. Vamos a hacer un... Un rescaldamiento con el tiris. Vamos a hacer vamos a hacer esto, este vamos a hacerlo, es como si fuéramos el, el jumping ya. el jumping jack. vamos a hacerlo 3 vueltas, 3 vueltas, 3 vueltas de, de, de 20 saltos, 20 saltos, ok, prepárate, prepárate, primo de cuello, vamos a avanzar un poquito, eh, salgo, salgo, ok, perfecto, prepárate, prepárate, vamos a hacer nuestro rescaldamiento, 3, 2, 1, vía,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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El batito cardíaco sale. Cuello va bien. cosito tú entras a la actividad física ya con la bolia. Ok, vamos a repetirlo nuevamente. Vamos a iniciar el jumping ya. Prepárate. 2, 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, mortigo la caduta. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, un pochino di corsa. qual continua? qual continua? Skipping. 3, 2, 1. via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8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 8, 9, 10 20 ok, vamos a iniciar así porque porque pienso que que va a peor ahora vamos a iniciar con nuestro ejercicio, gamba y glúteo, ok respira profundo, vamos a hacer nuestro primer ejercicio, vamos a hacer escotes o, o en español sentadilla profunda ok, prepárate abro a la estreza misura de la espalda. fado echando, echando lentamente Fino en fondo, fino en fondo, fino en fondo. Esquina directa, guarda la esquina mía directa, va. Uno, cuando salgo, contraigo el glúteo. Uno. Ok. Due. Tres. Cuatro. Poca fuerza en los brazos. Cinque. Seis. Siete. 8 9 10 Vamos a hacer 2 en más 11 y 12 Ok, perfecto Vamos a hacer, mientras que reposa un po la gama, vamos a hacer uno de... uno per le Vamos a hacer... me lascio andar Me lascio andar indietro, vamos a hacer este movimiento Ok? Solamente el bicipiti. sin usar la espalda, solamente vamos a hacer esto Vamos a hacer esto, tra, tra, ok, preparate, 3, 2, 1, via, 1, Pichipiti. 2, 3, 4, 5, 6, contraigo, 8, 8, 9, Ah, siente. Diez, dame dos en più. Okay, uno en più. Ok, uno en più. Ok, perfecto. Hacemos una piccola pausa. <risa> voy a expostar esto, voy a expostar esto, Voy a expostar esto, El saino, eh, eh, el saino. El, el, el saino que se ve, ¿no? <risa> el saino que se ve. Ok. <risa> una piccola pausa. Ok. Vamos a, vamos, a vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a cambiar de ejercicio y todo lo bueno, repetimos nuevamente. Tú te tres. Me a hacer tres ejercicios gamba glúteo, tres ejercicios perebracia Vamos a hacer una secuencia. una secuencia. Ok. Nuestro primo, nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacer este Atrás, saltino, salto. Que el ginocchio no supere la punta del pie. De siempre una buena postura como, como un centauro, ¿no? Como uno que monta en, en la moto, así, Ok, prepárate, prepárate, prepárate. Tres.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 Vamos a meterle uno de, de bichipiti, pero concentrado, solamente con, con uno solo. Con uno solo. Con uno, con uno, con uno. Con uno. Vamos a hacer esto, guardi. Uno. Me la andare, ¿ok? Va. Uno. dos, Tres. Cuatro. cinco. 6 7 8 9 última última y 10 madre de dios ya se contrae el no se contrae bebe un poquito de agua bebe un poquito de agua mira comando esta secuencia lo repito nuevamente luego vamos a eh, lo iniciamos de capo rico, okay. Cambio, cambio de brazo, cambio de brazo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ah, seis, sesenta, 7, 8, 9 ah, 10 lo bueno con estos ejercicios que estamos laborando con nuestro propio peso de nuestro cuerpo y <ríe> siempre se forma una persona fui importante eh, como siempre digo en mis vídeos una sana y correcta alimentación Mangiar mangiare balanceato verdura la minestrina va bene <ríe> Eh, el biquiere de vino más bien, porque si tú te bebes 5 o 6 biquiere, te fumas 20 cigaretas, es difícil que tú logres tus objetivos. Eh, la otra clave de todo esto la constancia. si tú, tú estás constante, al menos 2 vueltas a semana y lo haces siempre, lograrás grandes resultados. Ok, estamos haciendo la pausa, voy a hacer nuestro tercer ejercicio, nuestro tercer ejercicio. Luego, pues, iniciamos de capa. Terzo ejercicio, terzo, terzo, terzo, terzo, terzo. ¿Qué cuál voy a hacer? Voy a hacer este: salgo su la gamba, su la gamba, y cuando escendo, faccio esto, encrocho, tra. La gamba siempre importante que el ginocchio no supere la punta del pie. Ok, vamos a hacer 10 con ogni gamba, 10 con ogni gamba. Ok, esquina siempre dirrita, te concentra, respira profundo, eh, y se inicia: 3, 2, 1, via, su, su, su, su, grande. Uno, ah, due, ah, tre, ah, quattro, cinque, sei, sette, otto, su, nove, dieci. Uno in più, uno in più, uno in più, non fa male. Ok. Uh. Ci lavoriamo nuestra. Gamba y glúteo por todas las dime. Todos los ángulos. Todos los ángulos. Todos Ok, ahora. Ahora vamos a cambiar. Cambio, cambio, cambio, cambio de gamba. 3, 2, 1, via. Su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 1 en più ah, Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, ahora, ¿cuál manca? Vamos a hacer uno de, de brazo, brazo, vamos a hacer tipo el martelo con tú dedo insieme Tras, internamente. El primero lo hemos hecho de fronte Esto lo vamos a hacer así. Tras, tra tra ¿Cuántas repeticiones vamos a hacer? Vamos a hacer el el máximo lo que tú riescas puedes fare tu 10 puedes fare 3 puedes fare 20 o puedes fare 1 ok <ríe> ok vamos a ver ok no te vamos de la secuencia luego pues iniciamos de capo ok mandalo aquí abro, abro grande vamos a hacer este. chiudo abro así vengo dentro me la hacen andar indietro y lo hago así ah. Ah. bichipiti bichipiti bichipiti Ah, ok, Okay. Son un poquito cosí estable. Birito. Y va. 1. Lentamente. Fuerza de bracha. 2. 2 bíceps. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ah. ¡Ah! Bueno, Santa Madonna. Santa Madonna. Ya habíamos faltado tres ejercicios. Vamos a fare così. Porque si no, yo, yo me dimentico. Vamos a repetir estos tres ejercicios. Eh, cuando lo repita tres vueltas re finisco con un alto que voy a fare. No que no, no lo faccio tú y cuatro porque se me dimentica. Se me dimentica. Hoy no he portado el copión. El copión de così yo no, lo guardo de pronto. ¿Oye? ¿Oye este? Nuevamente la cabeza, la testa, la testa. Eh, me hidrato un poquito, me hidrato, me hidrato, me hidrato, me hidrato. Ah. Sabroso, saporito. Ok, ok, ok amigos, amigos, amigas, todos. Vamos a iniciar recapo nuevamente. Escote, escote, sentadilla, profunda, profunda. Ok, va. Uno, contraigo el glúteo, que no salgo. Ah. Due, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1 en más, no hace mal, 1 en más, no fa male. ok, para continua el de bicipiti de frente, bicipiti de frente. Chiquita, chiquita. Tirris, me piace, guarda. Esto atrés lo usaba la, la Marina Americana, cuando no, había, no habían espacio para hacer palestra, utilizaban estos atrésicos y eh, se mantenían siempre fuertes. Aunque tú, yo quiero que tú te diventes fuerte, no fuerte. Que tú, que tú crees buenos hábitos de mantenerte en forma, de estar eh, activo, de estudiar, de trabajar. Eh, essere una gran persona. Ok, va. Vado con i bicipiti. Va. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, ah, dieci, uno è più, non è più. Ok. Ok, ahora vamos con alternato. vamos a fare 20, 1, 2, 2, 2, como una fondi, con una fondi, una fondi, vamos a fare 20, 20, 20, prepárate, prepárate, respira profundo, respira profundo, tú riesci, tú riesci a ir adelante porque tú eres una persona eh, vincitora, que vince, vince, vince, vince, hay voglia de mejorar, inicia piano, piano, progresivamente, tú puedes guardar también en mi canal una playlist, gamba, glúteo, entrenamiento eh,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 Ahora, ¿cuál continúa? Con una sola mano. Con una sola mano. Bichépiti con una sola mano. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer el máximo. Lo que con uno. No te digo que hagas 10 y 20 porque puedes hacer 1, 3, 4. Lo que tú riescas. Lo que tú riescas. La fide la metes tú. Ok. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7. Eh, se 60 se siente. Están fatigando. Yo he hecho 7, tú fai 10, fai 10, fai 10. Ok, la otra mano está, está fresca. Vamos a iniciar. Vai. Va, 3, 2, 1, via. 1, 2. 3 4 5 6 7 8 vuol dire vuol dire vuol dire che hai una mano una mano che sta più, più forte che l'altra come mai? sempre sarà così un petto più grande uno più piccolo una gamba più forte una più debole uno más rico, uno más pobre. Es así, es así la vida. E hay que es importante buscar el equilibrio. Ok, vamos a hacer nuestro próximo ejercicio que era gamba su y giro dietro. Ok, vamos a cambiar de gamba. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 60, 10, 1 en más. Ah. Estamos trabajando gamba, glúteo, cuádriceps, todo, el, todo el nuestro músculo de la parte inferior. Preparate. 3, 2, 1, via. Su, 1. 2 3 4 5 6 7 8 Sulla gamba 9 10 1 en más Ok, perfecto, perfecto Esta secuencia yo la voy a repetir tres veces, tres veces. Pero bueno, facho una pausa e iniciamos nuevamente de capo. Falta, falda. Ya se siente, ya se siente, ya se siente, ya se siente. Pío avanti, vamos a farlo con, con PESI, con PESI. Que tanta gente acá está ahí en manubrio. Se, se fue el entrenamiento con Manubri, y fachamos. Siempre estamos cercando un poco de, de varita, varita. A corpo libero, con PESI, con el esté. Con el tiréis, con todo, con todo el cuerpo. bueno, En la variedad está el tiachere. ok, yo voy a beber un poquito de agua porque <ríe> ya siento un poco la fatiga. Tú no cuadra junto la mata de la mata de bambú, bambú, bambú. <ríe> ok, ok, perfecto, perfecto. Nuestra última serie. Nos vamos a ver la última serie. Y eh, yo finisco con la última serie Y finisco con otro de brazo Y con otro de gamba y glúteo Ok, abro Siempre la intensa misura de la espalda Importante, esquina directa Que el no supere la punta del pie Profundo, profundo, esquina directa, guarda con, Cuando salgo, contraigo el glúteo Uno Dos Tres quattro, poca forza nelle braccia cinque sei sette otto nove dieci Vamos. uno in più ok, perfetto perfetto vamo a fare bicipiti bicipiti bicipiti siempre siempre vamos a hacer lo que rushamos lo que rushamos siempre siempre tú ser el que mete mete tus filas tu filas. Tu ah Pablo yo Tú fai 10 pero yo quiero hacer 20 fai 20 ok prepárate 3, 2, 1, via. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nes uno te regala nada Nes uno te regala niente Nessuno, uno, Debes forzarte De iniciar piano piano eh, Siempre a tu ritmo Si hoy hay falta 5 La próxima vuelta procura hacer al menos 6 progresivamente progresivamente tantas personas van a no ver todo fácil pero no es así. Cuáles personas que va a ver todo fácil es porque una persona que yo lo he hecho tantas veces tantas veces una persona que que no está habituada dirá eh no lo va a fa ver fácil cuando lo hago yo es difícil es normal porque tú ancora debe debe piano piano piano piano cuando menos piensa es como los bambini empiezan gatonando gatonando cuando menos piense están corriendo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 todo este esfuerzo vendrá apagado todo este esfuerzo vendrá apagado ya estoy sudando ya estoy sudando estoy sudando estoy sudando estoy sudando Estoy, sudando. estoy sudando. oiga se me metió un, un animal al, al, al ojo como así me va a dar más al ok perfecto vamos a eh, bichipiti con una sola va 3, 2, 1, 1 2 3 4 5 6 non riesco bene non riesco non riesco sta forte sta forte ok cambio di, di braccio cambio di braccio ok andiamo 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? O più forte con la con la sinistra, yo soy no destro, ¿cómo me ¿Cómo Ay ay ay ay ay, ahora cuál es más fuerte? Pero siempre cuando cheo litigar, cuesta se esconde. Ah, okay. ok, respiro profundo, respiro profundo, vamos a hacer a, a falda que nos queda mancando, salgo su la sal, sulla gamba y cuando salgo encrocho dietro, encrocho dietro, así trabajamos toda esta zona aquí, toda compacta, ok, prepárate 3, 2, 1, via, 1, 2, gamba su, 3, 4 5 6 7 8 9 10 una in più un'altra in più ok perfetto perfetto perfetto possiamo cambiare le gambe Gambi. le gambe 3 Due, uno, via. Su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ultimo, ultimo. Ok. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ay. Ah, ah. Gamba, glúteo y bracha. Voy a hacer el que nos queda mancando de bracha. Queda mancando uno. Uno, uno, uno. Tú, te tú insieme. Tú, te tú insieme. Va. va. Chiudo. ¡Ah! ¡Due! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinque! ¡Seis! 8 9 10 ok, voy a finalizar con nuestro último ejercicio de, de gamba, el último de brazo ah. rico, rico, sabroso, finito, finito, finito, finita la bebuta, finita ok ok ok ok ok ok ok le, eh, le reitero invito a toda la gente que no se ha inscrito a este canal láchame tu comentario, escríbete escríbete escríbete comparte con este ejercicio todos estos ejercicios son eficaces yo lo facho de tanto tiempo, o si no quédate ¿cuántos año años yo, yo? escritura que yo te lo digo ¿cuántos años yo, yo? <ríe> ah, acá ¿Cuál es la clave, el secreto para mantenerte en forma? Es ser constante. Es ser constante, constante, al menos 2 o tres vueltas a la semana. Yo siempre me aleno de una o dos vueltas a la semana, pero lo facho tutorando. Si tú te alenas cinco vueltas cinco a la semana, por cuatro meses y te voy y mola, así no va a ver grandes resultados. Ok, nuestro último ejercicio, nuestro último ejercicio vamos a hacer el, el el buongiorno, el buongiorno, el buongiorno. Abro, abro, più largo que la espalda. ¿Qué voy a hacer? Hago puesto. Váyalo acá. Salgo. Salgo, ok. Brazo directo, eh, ginocchio semi-piegati, semi-piegati, guarda, y salgo. Contraigo el gluteo. Uno. Dos. 3 4 5 6 7 8 esquina direita 9 10 1 in più 2 in più ok eh vamos a fare nostro ultimo de braccio nostro ultimo de braccio vamos a fare vamos a farlo di questa forma Vamos a hacer uno de, uno de, uno de tricipiti, tricipiti. ok, tricipitos 3, 2, 1, via, vamos a hacer esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 y 10 ok ok, ok, ok, ok 60, ¿no? presente, 2 3 ejercicios para el, para el bichipiti y uno para el bichipiti pues, el, el músculo el músculo del brazo prende prende horma, se mantiene siempre a tono a tono ok ok me podéis escribir Pablo, voy a un entrenamiento para probar eh, fidanzato fidanzata o eh, bueno, no porque tú me escribes, Pablo, hoy le una de la venta para esmaltir el abdomen. Hacemos cualquier cosa que sea buena para esmaltir el abdomen. Pero el secreto de todo esto es ser constante, porque la gran mayoría de gente fa? lo cosa fa no dos una, dos volte y, y piensa que que uno es un médico que fa mi, milagro No, tú debes ser constante. Es como cuando el, el doctor te fa te, te, te, te buta la pancha, te la buta fuori, te fa un intervento. porque si tú no mangas bien no fae actividad física. Dopo torna como era prima. Ok, vamos nuevamente, nuevamente, nuevamente. Abro, abro grande. Abro grande. Y Y salgo. Y salgo. Bueno, el ginocchio se piega ligeramente. Salgo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Contraigo el glúteo. 7 8 9 10 dame 2 en più. 1 en più. 1 en più. 1 en più. lo importante de todo esto es sentir el ejercicio o estamos labrando la parte posterior nuestro bíceps crural o los isquiotibiales <tose> ok vamos a a el de 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perfecto tú puedes para 15 20 eh, todo depende de tus tu condiciones físicas ay ay ay estamos casi finalizando vamos a parar nuestra última serie y vamos a, a finir con un poquito de, de stretching de stretching de stretching porque si sí está si sí está si sí está, sí está pensaba que va a piorar, pero al final es a he sentido una una piovina como se dice en italiano en, eh, en una gocha, gocha en, en español es una gotica eh, parece que sembra que va a llover pero ya hemos hemos todo eh, aprovechado con este momento para hacer este este entrenamiento o sea, vamos, soy muy eh, agradecido y eh, ringracio a la, la vida que me da la posibilidad de hacer actividad física y de compartir estos ejercicios que yo espero que per sean útiles ok vamos a hacer la última el último el último el último el último el último, el último, el último, el último, el último, el último, el último, el último, abro grande, 3, 2, 1, via, 1, contraigo, 2, 3, 4, 5, vado, acendo, acendo, acendo, acendo, guarda, guarda, guarda dietro, guarda, dietro, dietro, dietro, dietro, como rimane, 6, 7, 8 9 10 1 in più 2 in più forza forza forza qua guarda, guarda dietro e salgo tra 1 in più ok perfetto vamos a fare questo ultimo edificio per il tricepiti 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adesso toglio quello fa, guarda! Esto es lo bueno, me cuesta 3 y subito, lo tiro, el pie 1 y lo meto a posto. Ok, vamos a hacer un, un poquito de, de stretching si está. De stretching. Ok, piego, un, piego, piego el ginocchio, es, piego el un ginocchio, una gamba directa y escendo Cambio. Ok. Tú dedo, encrucho una gamba, encrucho una gamba y yendo lentamente, soto. Toco el, la punta del pie, sin piegar el ginocchio. Cambio, cambio, cambio. Perfecto. Vamos a llevar el talón indietro. En, talón en cambio. Perfetto. Adesso avanti. Cambio. Cambio. Adesso tutte e due. No, è scherzo, scherzo, è scherzo. Tutte due, due. Non, non riusciamo mai. Ok. muovi un pochino le braccia, le braccia. in incrocia. Muoviamo un pochino il bacino, il bacino. Torna indietro. Avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro. Muévete, muévete, muévete. Un poquito de corseta, así, en el posto. Ok, por el giorno de hoy, habíamos finito. Miles y miles, miles gracias a todas las personas que, que guardan este canal. Si tú ahora no te has inscrito, inscríbete a eso. Gracias, veramente de, de colores, de corazón, Juan Pablo. Muy bien, muy bien, molto bene, molto bene.